estamos más pesco ya y ahí corazón late más, ¡tum, ay Dios mío! Ya tengo nueve meses ya, sin ver mi filia. Y así como esos dos venezolanos que van caminando hacia Boa Vista, y así como vienen aquellos que vienen allá, así veníamos nosotros. y día caminando es duro. Si llegasen a cerrar la frontera, por lo menos si yo voy a buscar a mi familia ahorita y no pueden entrar, sería muy triste. Papá, papá, papá. ¡Papá! ¿Cómo te amo, papá. Dile decía, papá. papá, te amo. Te papá, papá te amo. Ay, cómo estás? Te extrañaba mucho, papá. ¿Ah? ¿Y? Uh -huh. ¿Mm? la... sí. ¿Antojo, ¿Ah? Ya. Sí. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Mi niñas este es para que vean dónde yo vivo. Aquí está en este momento cayendo un palo de agua y estamos aquí en medio, medio tapado aquí. Estamos en, la, en el sitio de trabajo. No, mira, ve, aquí está el bolso de Venezuela, ve. Llegó aquí, ve la cama mía. Ve. Tengo un moquitero que me regalaron en el repudio. Es lo único bueno que tengo que ellos no tienen. Mándame un video tú también, anda. Cambie fuera y que viva la revolución misma. Ah. la Fiscalía del Ministerio del Trabajo. ¿Estás durmiendo aquí? Sí, Nos somos tres. José Martínez, William Rivero y mi persona, Leonel Menez. Venimos de Venezuela. ¿Y baño? No, baño? baño. Por ahí, por Mont -Monte. ¿Toma ¿Toma para monte. para baño? baño? Para baño, beber, todo. Eso, sí, ¿Todo, todo, esta, todo. todo. ¿Allí qué cocina? No, no, esa es la cocina. Yo lo que cocineo? Frango guisado y, y macarrón. Veio para Bovista a 8 meses. Cuatro días caminando de la frontera hasta aquí. Antes de vivir aquí, viví en la rodoviaria, después en el, en el refugio, pero el refugio, mucho problema. Yo llegué ahí en la rua, en la avenida Venezuela, ahí, ahí duré 15 días. ¿A qué hora empieza? No, nosotros trabajamos hasta que el cuerpo aguante. Domingo a domingo. Sí. En su es familia. Tengo a mi esposa y cuatro hijos. Pasan hambre, pues. Y yo vine a traer trabajo y mando para allá para que ellos coman. Pues. Seguiremos en el Ministerio de Trabajo. Nosotros somos, como decir, una empresa de trabajo. Sí. Muy bien organizado, con mucho amor, con mucho carisma. cosa que da mucha alegría a nosotros aquí, en el trabajo. El relaciones públicas, conversar, hablar. Yo, cómico, cocinero, chef de cocina. Y pelu no habla, pelu todo el tiempo está bravo. Ah, boa buena tarde. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Aquella situación de barraco, en que ustedes estaban en un Es una condición degradante de trabajo, que es una de las formas de trabajo escravo. Foram un Ah, fomos recatados. Condições mas eu me sentia bem em minhas condições degradantes. Quando vamos para a rua? Ele vai fazer o pagamento das verbas rescisórias de vocês. Vocês vão receber o seguro desemprego, três parcelas, para vocês se manterem até conseguirem um novo trabalho. E aí vocês vão poder alugar um lugarzinho para vocês ficarem. Não está fazendo a coisa para nós outros. que llegamos aquí a Brasil, nosotros estábamos en las ruas, dormíamos en la calle, no sé, nos hacía fácil conseguir si empleo. Algún día nos vamos a reír de toda esta historia. Órbita 88.5 FM, esta es una repetición instantánea. Yo le pregunto a la noche si sabe de ti sí, sí, sí, sí. y me contesta el silencio y me siento morir. Ah, claro. Nunca te podré extrañar como te extraño y parará. Yo nunca pensé querer, ¿Cómo te quiero hoy. Tú sabes que. Ay, oh, están llamando. Aló, ¿qué fue, mi amor? ¿Cómo estás? Está no llores, ve, amor. Mosca, con lo que vas a decir que me están grabando en televisión aquí en el Ministerio del Trabajo. ¿y? Quieren venir para acá, pero. Lo veo difícil. Tengo que tener un trabajo estable. Eso aquí no es como lo pintan, que las calles están full, que ahorita las cosas se han puesto un poco difíciles para conseguir trabajo. Pero como yo te dije, hay que querría que, que las cosas no es mantequilla. Que nosotros hemos tenido que comer de la basura. De la... De la basura de la... No, pero es comida buena, lo único es que aquí la botan. ¡La foto de mi papito! Eso, papá. ¿Se a refugio? Brasilia, para la casa. para casa si contesta el silencio